Hola, ¿qué tal? En el día de hoy yo les voy a enseñar cómo yo puedo convertir un documento PDF a Word sin ningún programa. Por ejemplo, miren, este documento PDF se llama Informe Análisis Demostraciones. Yo no puedo borrar nada de eso ni puedo cambiar porque ya está PDF. Lo que vamos a hacer es, yo voy a minimizar esto y voy a abrir el programa de Microsoft Word. ¿Verdad? Eh, le doy a abrir. Y me voy a quedar ahí en la página de inicio. Esto yo lo voy a minimizar. No lo voy a cerrar, sino que lo voy a dejar así. Entonces ahora yo voy a buscar el archivo que yo necesito cambiar. Por ejemplo, este archivo es el que yo quiero cambiar a Word para editarlo. Lo voy a arrastrar y lo voy a dejar ahí. Entonces aquí yo voy a soltar y me va a salir este mensaje. Que eh, Word convertirá PDF a un documento de Word editable. doy que sí, aceptar. Se va a tomar, puede que, puede que tome un ratico. Eh, vamos a esperar. Mírenlo ahí, señores. Después de un rato, miren cómo el documento ahora yo puedo editarlo. Yo puedo borrar. Miren ahí. Puedo borrar. Puedo venir a la parte que les había enseñado. Miren. Y puedo quitar la tabla si quiero. Puedo borrar esto. Le puedo quitar. Increíble, señores. Sin programa. Nada, señores. Espero que les guste este video y no olviden suscribirse y dejar un me gusta.